Hola amigos, bienvenidos a un video más de Electrodomótica Ramos. En, el, en uno de los videos anteriores hicimos un circuito tal como este en el que eh, prendíamos un bombillo con un interruptor. Les estoy dejando el link en la parte superior para que ustedes puedan revisar cómo se hizo este video. ¿Ven? Prende el bombillo, apaga el bombillo. Prende y apaga. Bien. En esta oportunidad vamos a sustituir este interruptor simple por este dispositivo que es una combi combinación de un interruptor más una toma de corriente. Como vemos este circuito simula cómo está instalado en nuestros hogares. Por ejemplo, esta es la llave general. Esto de aquí pasaría por... Por el techo de nuestro de, de la habitación que queremos iluminar y esto por la pared ok simula eso aquí las cajas la caja octogonal está en el techo y esta caja rectangular está en la pared muy bien esto simula tal como es una instalación tal como la vemos en nuestros hogares ahora vamos a vamos a ver cómo podemos reemplazar este dispositivo por este interruptor simple bien acompáñenme entonces muy bien, entonces antes de empezar a instalar el reemplazo de este dispositivo por este interruptor simple, vamos a explicar rápidamente lo que hicimos en este circuito. Pero antes, vamos a tomar las medidas de, de seguridad. Vamos a bajar la palanquita del magnetotérmico. Listo, ahí ya no tenemos alimentación eléctrica aquí. Entonces, como recordarán, habíamos hecho un circuito tal como este, en la cual este color negro significa la fase y para nuestro, nuestra maqueta estamos usando también el color negro que es la fase, ¿ok? el cable de color negro y fíjense de la fase viene hacia el interruptor viene hacia el interruptor lo ven aquí, hacia el interruptor, hacia aquí obviamente como este es una simulación de la vida real este esta canaleta pasa por el techo entonces la fase vendrá por el techo hasta aquí y otra otro cable por aquí, por la pared que empataría aquí empataría aquí ¿Ok? ¿Lo ven? Y entonces tendríamos un cable continuo así hacia el interruptor. Fase hacia el interruptor. ¿Ok? Entonces después el, el retorno de la fase va hacia el bombillo en color rojo. Aquí también tenemos cable de color rojo. Entonces aquí tenemos el retorno de la fase color rojo que va hacia el bombillo. O sea, hacia el socket, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Bien. Y para este ejemplo estamos usando el color amarillo para el neutro, pero en realidad... Eh, el color del cable es el color blanco, ¿ok? Solamente que aquí no se vería color blanco, ¿no? Entonces, del neutro pasaría hacia el bombillo. Entonces tenemos el neutro acá que viene por aquí por el techo y viene hacia el socket aquí al bombillo, ¿verdad? Aquí está cable blanco. Bien, y con eso cerraría el circuito. Entonces ahora debemos reemplazar este dispositivo, ¿verdad? Por este interruptor simple. Entonces vamos a reemplazar por este dispositivo que es una combinación de un interruptor simple con, con un toma corriente. Entonces eh, aquí tendría tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, veamos. Tenemos tenemos aquí a ver aquí están los dos puntos de la toma de corriente, los dos contactos, ¿ok? Bien, entonces de la fase necesito yo una fase un neutro aquí. Entonces, aquí desde el del interruptor, del interruptor, puedo puentear aquí y ya tengo fase, ¿ok? Ya tengo fase ahí. Ahora me faltaría eh, neutro. El neutro de dónde lo saco? Fíjense que si lo, si vengo por aquí y tiro un neutro por acá, es como decir que tendría, tendría que hacer una un empate por aquí, y venirme por la pared y, y empatar al aquí, ¿verdad? Empatar aquí el, a, a un neutro aquí en el toma de corriente pero sin embargo yo quiero aprovechar este circuito entonces tendría que jalar un neutro aprovechando este este conducto verdad esta, este tubo que simula un tubo de pvc empotrado en la pared entonces tendría que jalar el neutro de aquí verdad de este blanco bien entonces vamos a hacer eso vamos a jalar un neutro de aquí por este tubo por este esta simulación de tubo de pvc hacia el tomacorriente y para para la fase sacaríamos un puente de aquí, del interruptor, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo eso entonces. muy bien hasta ahí lo que he hecho es simplemente conectar tal como teníamos conectado este interruptor simple verdad fíjense tenemos la fase y aquí el neutro el retorno de la fase fase y retorno de fase entonces vamos a accionar la palanca para arriba y fíjense prende el bombillo lo ven prende el bombillo lo único que he hecho es reemplazar esto este interruptor simple aquí verdad bien pero no tengo todavía operativo esto esto es lo que me interesa verdad tener tener también la toma de corriente entonces vamos a ver lo que tenemos que hacer es sacar un puente de aquí de la fase de este negro hacia acá hacia un punto hacia uno de los puntos hacia aquí bien eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a puentear vamos a puentear de aquí para acá Ok, bien, ahí vamos. Obviamente, tenemos que bajar el interruptor de la llave principal, o sea, este termomagnético, por seguridad. Bien, ahí, ahí está puenteado, nos aseguramos que esté bien sujeto, o sea que el tornillo sujete bien ambas partes, ¿ok? Entonces ahí tenemos el, el, la fase puenteada, bien, ahí tenemos la fase puenteada, nos falta aquí un neutro, no un neutro nos falta, pero lo debemos jalar de aquí, debemos jalar de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos el neutro es por eso es muy importante trabajar con los colores ok bien entonces vamos a jalar aquí el blanco vamos a ver cómo lo hacemos debemos entonces eh, por el, por aquí debemos meter un, un cable blanco verdad recuerden que este es el ducto que simula eh, la tubería empotrada en la pared ok entonces vamos a meter por aquí un cable blanco que va a empatar aquí aquí verdad para tener un neutro ya aquí en nuestra toma de corriente aquí vamos a tener un neutro Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar un cable blanco por aquí para que pueda empatar, para que pueda empatar aquí, ¿verdad? Con este, con este neutro que está acá. Con este cable blanco. Este cable blanco que es el neutro. Bien, entonces vamos a, vamos a hacerlo. Aquí tenemos nuestro cable blanco y vamos a pasarlo por aquí. Obviamente que este, esta operación se hace con una wincha para electricistas, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo así porque este es un solamente para cuestiones didácticas nada más y además es una maqueta. Pero esta operación de pasar el cable por un ducto a través de la está empotrado en la pared se hace con una wincha eléctrica. Ya veremos si podemos hacer una práctica sobre eso. Bien, entonces aquí está saliendo el cable, fíjense, aquí está, aquí está. ¿sí? bien? Entonces como, como habíamos dicho, esto debe ir acá al neutro, ¿verdad? Entonces de una vez vamos a empatarlo aquí al neutro. O sea, aquí se este va a hacer el neutro, que va a ser que va a cerrar el circuito para el toma de corriente. Vamos a ponerlo aquí. Bien, bien ajustado eso sí bien ahora sí aquí tenemos entonces aquí tenemos el neutro que debemos empatarlo aquí este blanco vamos a ver cómo lo hacemos bien para empezar vamos a sacar, vamos a sacar aquí vamos a sacar esto ya tenemos identificado eh, cuál va a ser nuestra fase nuestra neutro. Eh? Si ustedes desean ver el video de cómo, cómo saber cuál es fase y neutro en un socket eh, para conectar un bombillo, pueden revisar el video que les estoy dejando aquí arriba, lo pueden, pueden observar aquí en la parte superior. vamos a usar vamos a usar estas horneras bien pueden asegurarse que, que estén ambos cables bien bien sujetos ahí y es más, aquí podemos aislarlo, ¿ok? Lo vamos a aislar aquí por seguridad. Lo ideal es que ingrese todo, ¿no? Pero es decir, comprar unas borneras un poco más, con la boca un poco más ancha, ¿bien? Pero si no, eh, basta que agarre bien ahí, sujete bien y acá lo podemos aislar. Vamos a aislar con cinta. Bien, y aquí vamos a poner otro que va a empatar al, al tornillo este donde estaba, donde estaba inicialmente ¿verdad? aquí vamos a poner un cable blanco que es la continuación de estos, de estos dos cables muy bien, entonces uno entra acá Así, de esa manera vamos a ajustarlo bien aquí bien ajustado y el otro ingresaría aquí recuerda que esto está simulando está simulando una instalación esta maqueta es la simulación de una instalación que tenemos en nuestra casa verdad que por lo general es así verdad esto va al, al techo esta caja octogonal y esto va a la pared verdad generalmente es así estos son los los tubos de pvc que van empotrados este al techo y este a la pared bien entonces ahí estaría ya vamos a probar entonces nuestro circuito, bien, vamos a ver. Subimos la palanca, vamos a prender aquí. Ahí lo ven, como prende, apaga, prende, apaga. Ahora vamos a, a probar. Vamos a probar el, el toma corriente, ok. Vamos a probar nuestro toma corriente. Vamos a poner a cargar esta, esta tableta. A ver. Ahí está. Enchufamos nuestro toma corriente. Ahí de esa manera. Y ahora la otra punta a nuestra tableta. Bien. Vemos. Ahí. Prendió. Está cargando. Bien. Entonces está operativo. Nuestro toma corriente, nuestro interruptor y está funcionando todo correctamente. Muy bien, espero que les haya servido este video. Nos vemos hasta la próxima.